Hola, ¿Has oído hablar del término mejoramiento escolar? En este video aprenderemos qué es el mejoramiento escolar, qué es el liderazgo directivo y cómo se vincula con el mejoramiento escolar y los aportes que las psicologías educacionales y la comunidad educativa pueden realizar para este mismo. ¿Qué es el mejoramiento escolar? Según Hopkins, el mejoramiento escolar refiere a la capacidad de las escuelas para abordar procesos de transformación que les permitan mejorar la calidad y logros de aprendizaje de sus estudiantes enfocándose en factores como la cultura escolar, la motivación, la gestión institucional y la gestión del cuerpo docente y otros miembros de la comunidad educativa. De este modo, el mejoramiento escolar tiene un enfoque basado en el trabajo colaborativo entre los agentes de la educación e incluso entre escuelas. Por disposición del Ministerio de Educación, los procesos de mejoramiento escolar contemplan ciclos de al menos cuatro años, tiempo mínimo pertinente para observar cambios en las instituciones. Pues el mejoramiento escolar no es un proceso, un proceso lineal, sino gradual, acumulativo y que requiere tiempo. Como puede verse en la imagen, para este las escuelas están en constante autoevaluación y autorreflexión sobre sus propias fortalezas, necesidades y las estrategias de mejoramiento que han utilizado, para así continuar las que han sido eficaces y modificarlas también. ¿Qué es el liderazgo directivo? Según Fuller, el liderazgo directivo es un elemento clave para el mejoramiento escolar. Pues este alude al ejercicio de los directivos como líderes de los colegios, quienes deben ser validados por la comunidad educativa y ser capaces de gestionar el entorno y vincularse con él, transitando así desde un rol gerencial o uno más participativo, por ejemplo, fomentando el trabajo colaborativo y propiciando espacios de reflexión conjunta para o con el equipo docente, así como también favoreciendo la formación de futuros líderes educativos y promoviendo una cultura escolar donde las visiones, motivaciones y metas de los miembros de la escuela sean comunes. ¿Cómo pueden aportar los psicólogos educacionales al mejoramiento educativo? Estes pueden aportar en distintos ámbitos, mayoritariamente desde un rol de apoyo, propiciando el diálogo y contribuyendo a los procesos de reflexión, evaluación, propuestas de cambio en la comunidad educativa. Ejemplos concretos donde el psicólogo puede aportar es en el ámbito de la gestión en el aula, es decir, evaluando el clima en estas, e identificando situaciones conflictivas o fortalezas, para así colaborar junto a los docentes para propiciar un espacio de aula que favorezca las relaciones interpersonales y procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, tanto de habilidades cognitivas como socioemocionales. Otro ámbito en el que pueden aportar los psicólogos es en la atención a la diversidad, colaborando en la detección de necesidades atingentes a los requerimientos de la variedad de alumnos y promoviendo apoyos diferenciados para estas. Finalmente, otro ámbito en que la psicóloga puede aportar es la gestión de herramientas y estrategias que fomenten el trabajo colaborativo entre docentes, pues según un estudio realizado en la Universidad de Chile en el año 2015, la creación de comunidades de aprendizaje entre profesores resulta fundamental para el mejoramiento escolar, extendiendo estas como espacios donde los docentes trabajan y reflexionan de manera conjunta sobre sus necesidades, fortalezas, posibilidades de acción e intercambian ideas o técnicas para la enseñanza. ¿Sólo directives, docentes y psicólogos educacionales pueden aportar al mejoramiento educativo? Pues no, toda la comunidad educativa puede ser partícipe del mejoramiento escolar, lo cual incluye a otros profesionales que trabajen en la escuela, asistentes de educación, apoderados, estudiantes, entre otros. De este modo, las directives debieran generar lazos que involucren a toda la comunidad en los distintos procesos de la escuela, pues para el mejoramiento educativo es fundamental una constante comunicación y colaboración entre todos los estamentos, de que cada uno de ellos conoce sus necesidades y fortalezas como grupo concreto, pudiendo aportar desde su propio punto de vista y con sus distintas capacidades y habilidades respecto a problemáticas o modos de fortalecimiento de la escuela. Por ejemplo, esos estudiantes pueden colaborar junto a los profesores, enseñándoles respecto al uso de tecnologías y técnicas para que sus clases sean más participativas y entretenidas para ellas mismas. Mientras que los apoderados podrían integrarse incluso a algunas clases, recreos o actividades extracurriculares para así acercarse y ver cómo es el funcionamiento cotidiano de la escuela, así como también apoyar de otros modos según sus tiempos los permitan. Esperamos que este video haya sido de ayuda, muchas gracias por ver.